¿Cómo ven familia misma A través de mis ojos usted, ustedes pueden presenciar este gran espectáculo Ay, no inventen Gracias a Dios un día más de vida Pero hoy lunes 18 de abril Ahorita son las 10.20 Vamos con una hora de diferencia de México y miren Hielo, un Este mega, mega Super cargadísimo Así es que Vamos a estar así Todo, todo Este pues, gran día con, con nieve, toda la noche Y miren como ya está el pasito, Se está cubriendo por completo miren. Y pues así es familia Así amanecimos en la puerta del este apartamentito porque viene a apagar la luz está porque como estoy en chalras con me acaba de llegar unos copitos de nieve aquí en mi pierna pero miren wow está, pero bien intensa miren y sí, pues si sí, esos destellos que ustedes ven es la nieve exactamente miren cómo se ve. Buenos días, buenos días a todos por la mañana La gran noticia de Dayton, Ohio Que todavía no podemos Estar en primavera Hemos estado con mucho con Muchísimo frío, con viento Y la gran nevada del día de hoy todavía Gracias a papá Dios por esta maravillosa Maravillosa mañana Maravillosa Experiencia de ver esto y que yo siempre les comparto Les comparto Y les seguiré compartiendo Para que vean un poquito Como les digo Que a través de mis ojos Ustedes pueden ver Voy a hacer un poquito de todo. Se aprecia un poquito más en el fondo de la pared De los edificios Miren así está de intenso 10 Eran 10, 20 dice tal vez como ya 10, 25 lunes 18 de abril 2022 <coughs> perdón desde aquí desde Dayton, Ohio miren, miren, miren, miren, miren, miren ya vemos los vecinos si que va a salir Ay. así es familiar, en serio el arbolito uh, uh, uh. Buenos días por la mañana Salud con cafecito Familia, hola, hola Abuelita Prende la tele Para que veas la Gran Nevada Miren Family Hola, hola, buenos días Buenos días por la mañana Miren Esta es la gran historia del día de hoy Miren nada más como estamos Vamos a tomarle una foto Otra foto, ahí está Sí, pues ya son las diez y media Y bueno, salud para todos con cafecito la bonito Hola, hola, familia tele que estoy grabando como dice, ya saben quién llevan dos carros de dos vecinos miren cómo va ya todo cubierto wow está dando el paso a la otra persona este cuate se está metiendo aquí enfrente y yo con el choco ya ni Uy, oh, ya se prendió la calefacción. Miren cómo está el pastito. Miren, miren, miren, miren. días a todos Saludos desde aquí Desde Dayton para el Mundo Y pues Esta es la gran mañana Ay, que si sí. Como se ve Bueno pues Ustedes con mucho calor Y nosotros aquí con, con mucho frío Y ahora con la gran nevada este, Amanecer, saludos esta familia pues están de vacaciones, felices vacaciones para todos, la pasando bonito aquí es lo que el otro salud con cafecito bueno me voy a meter porque hace mucho frío Ahí está la onda Así es lo que les estoy compartiendo pero miren qué hermoso se ve Gracias a... Como siempre les digo, gracias a Papá Dios por, por todo lo que nos da en esta vida. Por todo lo que podemos presenciar. Disfrutar a través de nuestros ojos, miren. Oh, miren, en serio que está bien intensa la nieve. Miren, miren, miren. Y por lo menos ustedes ya pueden... Verla ahorita, esto es en vivo y a todo color en este preciso momento Hoy, hoy lunes 18 de abril Hoy 10, del, 10 y media de la mañana No es película, no es un montaje, esto es realidad Esto, esto, esto es lo que estoy viviendo yo en estos momentos Se es que escribió siempre con el mayor gusto de siempre y con todo el cariño se los comparto los comparto salud y salud y salud un cafecito y bueno y que toque el otro salud porque ya me voy a meter buen día pásensela bonito abuelita prende la tele Uy, uy, uy, uy, uy, mucho mucho Uy, Uy, uy, uy, uy, uy Ay, ay, Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Ay, mamá, mira cómo uy uy Uy, uy, uy, Uy, hola, uy, uy, uy, sí, sí. sí, sí. Oigan, como la hermosa reflexión que dice aprendamos a bailar bajo la nieve guá igual igual y y que padrísimo ay, ay no manches ya me cansé de mi manita bueno buen día saludos besitos con esta nieve Cielo, miren el cielo como está, mucho, mucho, mucho, muy cargado, muy nublado. Con un cafecito de esta gran mañana, hola, hola. Miren, miren, miren, miren. Hola, hola, hola, hola. Maravilloso, miren. Disfruten, disfruten de la nevada de hoy vez de mis ojos ustedes lo pueden ver compartiendo compartiendo con cariño para todos ustedes así Y es, así, es, así estamos buenos días buenos días saludos abrazos y hasta prontito